Tranquilo y pronto la mañana iluminó Lo que ayer creía muerto ahora de la nada revivió Dime si tú crees el juego de que todo tiene sentido De que giramos invariablemente hacia el mismo destino ¿O oh, si sí, es tu imaginación? ¿Si sí, es tu imaginación? ¿O oh, si sí, es tu imaginación? No tengo nada que dar Sin darte lata, ve un tricolores que iluminan todo a su alrededor. Déjame acercarme y sentir cambios en tu respiración. Dime si tú crees el juego de que todo tiene Que giramos invariablemente Hacia el mismo destino Que esperamos Y que sobrevaloramos Quiero que me acompañes Y vayamos a lo desconocido Como en tu imaginación Como en mi imaginación Como en tu imaginación